Bueno, hoy estamos con el guerrillero Robinson de las FARC-EP, él es el guerrillero que más tiempo ha durado en una prisión colombiana, bueno, de hecho en no una prisión no sino en todas las prisiones colombianas, ha estado andando por diversas partes del país y lleva alrededor de 23 años. Hoy queremos hablar con él como uno de los testigos importantes o más importantes de lo que ha sido las prisiones eh, colombianas como estrategia contra insurgente, contra la PRP. Entonces, queremos que nos cuentes un poco eh, de tu historia. Empecemos por algo que nos asalta mucho a la duda, en especial a quienes hemos pasado por una presión. ¿Cómo has hecho para resistir tantos años? Pues? Bueno, la. la... <risa> La estrategia para resistir todos estos años en prisión yo creo que, que es la dignidad de las FARC, ¿no? Es el respeto a la dignidad de, de nuestros fundadores, ¿cierto? Del camarada Manuel Maluranda, del camarada Jacobo Arenas, del mono, de Raúl, de Iván. Y es respetar esa dignidad, ¿cierto? Por la cual nacieron las FARC. Y, y es la representación del, del, del pueblo en las prisiones, ¿cierto? La resistencia de los presos de las FARC en las cárceles demuestra de qué madera fina están hechas las FARC. Bueno, Robinson, cuéntanos un poquito también la historia de, de que tu familia también fue parte de las FARC y que me gustaría brevemente nos contaras cómo fue ese paso y esa decisión que tú tomaste para volverte miembro de la FARC, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Mi, mi padre mi padre es un campesino de una región aquí de Colombia que se llama el Sumapaz, igualmente mi madre. Eh, mi padre fue guerrillero en junta con el camarada Juan de la Cruz Varela, igualmente mi madre, ¿cierto? Por heridas de guerra, él es licenciado y toma lo que se llama la dirigencia campesina de esa época, ¿no? En el año 68, 70 y 74 cuando se hicieron las, la, la, la gran toma de tierra en el Sumapaz, que colonizaron eso, que se hizo una reforma agraria en esa época, fue dirigente de esa época, él se llamaba Humberto Bernal, era conocido como el camarada Guillermón. En el año 78 mi padre, cuando el gran paro nacional en el gobierno de, Juan de, la, de Julio César Turbay, cuando el famoso Estatuto de Seguridad Nacional, él es capturado regando tachuelas en el paro, llevado a la cárcel y pues prácticamente nosotros fuimos desterrados también de la finca por parte del ejército del gobierno nacional. Mi hermana ingresa a las FARC, igualmente mi hermano, y el último que ingresé fue yo en los años 80 y algo. Eh, mis dos hermanos, pues mi hermano es desaparecido por el paramilitarismo en Piñalito Meta, mi, ma mi hermana muere en un combate. Eh, ya llegan los años 90, yo fui capturado. Me vuelo también de la cárcel, me volé. Y fui recapturado en el año 94. Mi padre, pues, murió hace dos años, mi madre casi igualmente. Eh, pues parte de la resistencia de estos 23 años es el ejemplo de ellos, ¿no? El ejemplo y la formación comunista y revolucionaria que nos dieron complementada ya en, en, en la guerrilla por el camarada Jacobo por el ejemplo del camarada Manuel por el cariño y y, y, y todo lo que pregonaba también el camarada Jorge Oriseño el mono eh, toda esa enseñanza de, de mis padres hasta los camaradas pues han sido el motivo para resistir todos estos años de encarcelamiento ¿no? Robinson, en, en los próximos días tú vas a obtener la libertad, después de 23 años. Es una sensación, me imagino, bastante emotiva. Vas a poder ver a los seres queridos que todavía tengan, tengas eh, cercanos. Cuéntanos un poco eh, cómo va a ser esa relación o qué expectativas tienes tú del nuevo movimiento político que va a crear la FARC. ¿Cómo te ves ubicado en ese nuevo movimiento? Bueno, vean, sobre el movimiento político, pues lo que todos esperamos que sea política diferente a la tradicional, ¿no? Una política revolucionaria, moderna, ¿cierto? En bien del pueblo, transparente, ¿cierto? Que todos estos ideales políticos que hemos tenido durante estos 52 años de lucha, ya no va a estar el fusil, va a estar nuestra palabra de por medio, que va a ser la oportunidad de demostrarle a la gente de que nuestra política revolucionaria es verdadera, es cierta, y la expectativa es que la hagamos diferente, ¿cierto? Que no solo se nombren unos senadores, unos representantes, y si aquí a algunos años tenemos un presidente, es que este país... Es tan rico, es tan grande, que el pueblo tiene que ser feliz, ¿cierto? Gozar de lo que son sus recursos naturales, de lo que es vivir dignamente, de lo que es tener seguridad social, salud, vivienda, empleo, de que haya una verdadera justicia social. Eso es lo que tiene que, que hacer nuestro nuevo partido político. O nuevo no, porque siempre la política la hemos hecho, pero la vamos a hacer sin armas. ¿Y dónde me ubico? En lo que me gusta hacer, en estar interactuando con el pueblo, en la organización de masas, en ayudar a las comunidades, ¿cierto? A organizar las juntas de acción comunal, los municipios. De, de que todos tengamos un bienestar, en eso me ubico, en seguir trabajando por lo que tanto hemos luchado, ¿cierto?